Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno chicos, ¿cómo están? Antes que nada quería contarles, eh, bueno, voy a estar retomando la actividad en el canal. He decidido, eh, debido a los sucesos ocurridos, eh, básicamente para aquel que no lo sepa, cuando me echaron del cc de, de WOT, decidí alejarme un poquito, tomar un poquito de distancia. Eh... Porque bueno, arranqué con otros proyectos, como la mayoría ya sabe, de política y demás. Eh, pero eso no tiene nada que ver con lo que es el juego en sí. Así que nada, quería contarles que voy a estar retomando lo que es la actividad en el canal de World of Tanks. Eh, por lo menos tirando videos y directo cuando pueda, aunque sean cortitos de una hora, hora y media. Cuando pueda, voy a tratar de hacerlo en la medida de lo, de lo posible. Eh, bueno, eso. Y me gustaría que básicamente me envíen sus replays. También vamos a estar subiendo replays de ustedes en mi Discord. Voy a estar entregándoles lo que es la sala de replays. Para aquellos que quieran, vamos a estar subiendo seguramente alguna que otra replays que ustedes consideren... Eh, Digamos, interesante por algún motivo O que hicieron una buena partida o, o tal vez hicieron una mala partida Para ver qué errores cometieron Y, y en base a eso podamos llegar a, a Entre todos también sacar una conclusión Ayudarnos, que es lo que, lo que está, está bueno Como siempre tienen los grupos de Whatsapp Para que se metan abajo Estoy dejando siempre en la descripción También tengo mi nuevo canal Para aquellos que les interese Lo que estoy haciendo ahora Es un canal que creé hace muy poquito eh, Y vengo subiendo cositas de lo que tiene que ver con la libertad y lo que tiene que ver con la política que estoy haciendo ahora. Eh, de ahí a veces subimos cosas, en mi Instagram también, bueno, los que me siguen más de manera personal saben que eh, estamos caminando los barrios, estamos caminando porque la verdad que en la Argentina eh, hay mucha pobreza y mucho hambre y estoy tratando de ayudar en la medida de lo que yo pueda. Obviamente mis posibilidades son bastante limitadas, entonces sí puedo aportar, con cierta con ciertas cosas. Ya te digo, no soy una persona pudiente económicamente, pero sí que trato de ayudar, aunque sea un poquito. Ya así contándoles un poquito también de lo que tiene que ver con eso. La otra vuelta fuimos a un comedor, llevamos galletitas para los chicos, para que se alimenten, para que coman, para que se diviertan. Estuvimos haciendo apoyo escolar con ellos y la verdad es que me encanta, me encanta hacer esas cuestiones porque uno de los chicos me abrazaba, otra niña también me abrazaba. Me decía, profe, y bueno, ya tratando ahí de... de ¿Cómo decirlo? De colaborar, de enseñar tablas, sumas, esas cosas de matemáticas y demás que están, están muy buenas. Eh, ojalá se repita y me gusta mucho eso, me gusta mucho lo que estoy haciendo. Así que no, no me arrepiento de nada, no me arrepiento de haber perdido el CC ni mucho menos. Porque creo que la cuestión social es mucho más importante que un videojuego. Un videojuego que me gusta, sí, por supuesto, que tengo ganas de seguir jugando. Que de hecho ahora estoy jugando línea de frente... Eh, así que los invito también a ustedes, vamos a jugar seguramente en directo también con ustedes, si tienen ganas de sumarse Así que seguramente pronto ya va a venir bastante más material del WOT Ya les digo, me tomé unas pequeñas vacaciones mentales porque necesitaba descansar un poquito, necesitaba despejarme un poquito del World of Tanks Creo que de hecho no lo había agarrado hace como 10 días más o menos al juego, o 10 o 15 días, una cosa así más o menos Eh... O tal vez más, ya perdí la noción, pero es que realmente mmm, Estaba muy exhausto No sé si a ustedes les pasa Que tal vez está bueno a veces tomarse un descanso De lo que a uno le, le Le va comiendo un poco el cerebro, por decirlo así Te va como chupando la sangre y la energía y, y está bueno Despegarse de eso a veces como para volver renovado Y con muchas más eh, Muchas más ganas de, de seguir subiendo contenido Porque al final sé qué es lo que les gusta Sé lo que, que es lo que les atrae Entonces por eso es que Voy a seguir subiendo material de, de este juego. Que nos gusta a todos, obviamente. Y que no, no juzgo a la gente que me echó, ni mucho menos. No creo que haya sido, tal vez, la mejor edición de parte de ellos. De parte de Adam, específicamente. Pero, porque en ningún momento hablé de de, de, de nada en particular. Sí lo hice posteriormente, porque ya estaba fuera. Pero pero sí que es verdad el hecho de que muchos me lo dijeron. O sea, Llenando, te, te, te sacaron mal, boludo. Es una injusticia, no sé qué. Porque vos en el video, en el primer video que hice, dije simplemente me voy a dedicar a hacer política. No dije más nada. O sea, no tiene nada que ver. No, no, no es que dije apoyo, porque después Adam me dice que como que yo estaba haciendo proselitismo. Sacándole el jugo como al juego. Yo, el juego, la verdad es que no tiene nada que ver una cosa con la otra, o sea... Pero Pero yo realmente no, en ningún momento dije que... Eh, que iba a apoyar a alguien, sí ya te digo, posteriormente sí lo hice Pero porque es mi canal Y en mi canal, ya te digo, como se lo dije antes eh, Hago lo que quiero, entonces Voy a seguir siendo lo que quiero Porque es lo que me hace bien a mí Y si y si ustedes me apoyan, por supuesto que Yo siempre les voy a traer, traer material Y cositas mías y cositas de todo un poco Así que bueno, amigos eh, Era un video cortito, introductorio, más que nada Para que sepan que vamos a seguir subiendo material Que no vamos a entregarnos eh, y, y, y abandonar el WOT, ni mucho menos sí que, eh, bueno, ya te digo me, me tomé unas vacaciones, pero Fue por, por cuestiones de que realmente Venía demasiado agotado, demasiado eh, Fueron dos años y pico Más o menos del CC Y realmente el último tiempo eh, Sentía como que no venía evolucionando Como que eh, Todo, desde que Lamentablemente, esto es la, la gente que me, que me Conoce, con la que hablo, sabe que es así desde que se fue de Felipe, como que lo que tiene que ver con la colaboración eh, entre los mismos CC y de parte del juego para los, los que éramos eh, contribuidores de la comunidad en ese momento. Hablo personalmente de mí, no, no, no hablo de los demás, pero como que había una cierta distancia, ya no te respondían, no tardaba mucho, como no sé. No sé, yo pensé que se iban a ocupar más de la gente, que es lo que me gusta a mí, estar en contacto con la gente. Ustedes saben que me podían escribir y yo trataba de resolver las, los inconvenientes que tenían. Eh, pero lamentablemente bueno Al estar ahora afuera ya no, no puedo hacer más nada pero, pero estoy contento Igualmente de estar afuera porque estoy mucho más tranquilo No siento la presión de tener que hacer eh, Contenido eh, Específico Y sin que me metan la, la Digamos, la bota en la cabeza Para tener que decir o, o dar cierta información Que a veces uno no tiene ganas Y no tiene por qué opinar así tampoco Entonces, básicamente eso bueno chicos, muchas gracias, cuídense, que estén muy bien, eh, Nada, nos veremos prontito con más videos, posiblemente hoy hagamos un directo un videito algo así, y tengo ganas de, como les dije hace mucho, desde el último directo extensible que hice, tenía que hacer un torneo con ustedes, que se los debo, hace mucho que no hacemos un torneo, pero, pero bueno, ya vamos a estar haciendo seguramente algunas cositas como para que ustedes se entretengan, se diviertan y demás, así que bueno amiguitos, muchas gracias. Cuídense, abajo les estoy dejando el link de mi nuevo canal, pero esto sí no tiene nada que ver con el juego en sí, es pura y exclusivamente de la parte política eh, que estoy haciendo ahora. Así que, bueno, nada. Cuídense, que tengan un hermoso día y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.